el aeropuerto de Singapur en Kichang y aquí ya puedes dormir en cualquier lado no se ve mal hay un señor aquí dormido y también vimos otro señor así en una silla que estaba en silla de trabajo pero pues aprovechó para dormirse un rato sentado ahí en la silla. Pues cualquier lugar es bueno para También este de Hugo Boss, Michael Kors, no son solo algunas de las tiendas que hay aquí, son las 7 de la mañana y ya prácticamente todas están abiertas, pueden hacer sus compras.